Ok, <risa> hola a todos mi nombre es Kotejir y que sean bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy les traigo un video de terror <risa> ya, ya, Acabo de jugar hace rato, y tuve un pequeño inconveniente porque apagué la luz y dije ah pues me voy a ver bien chingón pero no Disculpen la tardanza después de mucho tiempo que he dejado de jugar pero es que había prestado mi computadora Porque mi madre ocupaba una computadora así que pues de modo no le tuve que prestar y me encontré este que se llama G Ground Surrounding, algo así, creo que se llama. Creo que no voy a ver eso porque si no me van a desmonetizar. Deja tú de monetizar, me van a, mm, tengo, uh, me van a, ok, <ríe> me van a, no, no, a censurar. She can only move if you are looking at her. O sea que ella solo me puede ver mientras, o sea, ella se puede mover mientras yo no la vea. Ok, vamos a fumarla. Carico. Mm, Carico. Y se acabó. Y entonces. Volte para acá. Vamos a regresarme. Mm. Solo le puedo ver los pies. Porque si no me van a censurar. <ríe> <ríe> ok, vamos a ver. Mamacita <risa> Oh, fuck. Me agarró esa porquería. <ríe> Iniciando me agarró. <ríe> Vamos a intentarlo de nuevo. Ok, un cuadro nuevo. Mm. Y, extrañamente, salgo en mi cama. Vamos a fumarnos un porro. Tengo ganas de fumarme un porro. She can only move you are looking... Ok, ya sé. Vamos a fumar. Mm. ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Y se fue. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ok. F fuma, rola. Fuma, rola. Fuma. Hola, mamá. Pfff, tama madre, ¿tú qué pones en el lugar peor? <risa> <risa> Pinche madre. <risa> no, se puso en el peor lugar. Fui capturado. Mm, no, me van a censurar <ríe> Tengo ganas de un porro Vamos a ver Hola mamá, ¿cómo estás? Sí, ya sé que te fuiste ¿A dónde? No sé ¿Ya apareciste? No, todavía no No sé hasta dónde habrá ido. No veo por ningún lado. ¿Dónde se fue? Hola, mami. ¡Oh, fuck! Ay, no, no, no, no. Solo a mí se me ocurre jugar estos juegos de miedo. Uh, creo que intentaré otro. Vamos a ver otro juego. Vamos a intentar otro. Siren Head Awakening. Y ahora vamos a jugar Siren Head Awakening. Press Enter to continue. Vamos a ver cómo está este jueguito. Vamos a ver, brightness. Hmm. Very visible. Ok, continue. Siren. Eh, solo he visto videos en YouTube de este monstruo que está aquí. O sea, de gente que, que juega, pero creo que es en el un juego que se llama GTA. Normal, the, or, the Original Experience. Normal Siren Head Difficulty. Siren Heads Pounce after First Item. Limited Stamina. Hardcore Experience. Hard and Siren Difficulty. Siren Head Talk from the start. Flashlight uses batteries. Limited Stamina. Unlock. You must finish the game on. Unlock Custom Mode. Ok, vamos a jugar en normal. Silent only comes after you collect the first item. Espero que pueda correr. Prisma Games presents... Silent Head Awakening. <laughs> okay, yeah. <laughs> Tuesday, November 19, 1996. Find all the car parts to escape Press E to repair the car Ok Ok o sea, eh, Está muy lento Vamos a ver, reparar el carro No tienes ni una, por ni una parte, ok, vamos a ver Esto me recuerda Ok, brincar No, correr, no hay correr Ok, hacia los lados Shift Ah, sí puedo correr O sea, se me abriría mi auto En medio de la nada Y tengo que ir a buscar piezas en medio de la nada <ríe> Qué original Ok Me recuerda al bus de Call of Duty Black Ops 2 Presionar E para cerrar ¿Qué hice? Ok, extrañamente esto es demasiado lento <ríe> Es demasiado lento Ok si mal no recuerdo, en experiencias anteriores Con otros youtubers Viendo videos, por ejemplo, de... Oh, creo que le voy a tener que quitar la pieza a este carro No manches, soy demasiado grande para este carro Eso quiere decir que ya empezó el juego O sea, que ya viene tras de mí ¿Cómo sé que Siren Head... Ya me está siguiendo, güey. Güey, ya ni siquiera sé dónde está mi carro, güey. <ríe> ya perdí. Ya perdí el... A ver Vamos a ver si encuentro Ok, encontré una casa O sea, ¿las notas son los ítems o cómo? No entiendo What the fuck No, no se abren las puertas eh, Extrañamente soy muy alto Ok, escucho algo. No sé de dónde, güey. Uy, güey, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Corre, corre, corre, corre. ¡Fuck! ¡Oh, fuck! Se escuchan pasos gigantes, güey. Ok, imposible. Ok, aquí ya es el final. Ah, ¿Cómo apago la lámpara? ¿Cómo apago la lámpara? ¿Cómo apago la lámpara? ¿Cómo apago la lámpara? ¿Cómo apago la lámpara? ¿Cómo apago la, la lámpara? Wey, lo acabo de ver. Lo acabo de ver, güey. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. ¿Cómo apago la puta lámpara? Ok, ya ve como. Ok, voy a apagar la lámpara. A lo que vi ese monstruo es gigante, güey. Y lo vi caminando detrás de los... Ya me agarro. ¿Te <Risa> la tercera nota Oh, mierda. Fuck O sea, me va a ver, a huevo me va a ver Si yo tengo la lámpara prendida Ok <ríe> Mierda, mierda, mierda, güey Está atrás de mí ya me agarró. Ya me agarró. Si este imbécil no corre, ya morí. No mames, está bien alto, güey. Uy, camino en verguisa la bestia. Su reputa madre. Fuck. No inventes mentes. <laughs> Ay. Sí, ya sé. Estoy muerto. <ríe> Fuck. O sea, no da tanto miedo. A diferencia de... De otro juego, ¿cómo se llama? Slenderman. Pero está bien. Vamos a, vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Vamos a intentar pasarlo. Sí, obviamente la estamina es, es limitado, pero... O sea lo que vi <coughs> o, A huevo huevo ocupo Ocupo la Ocupo la Mira, Había una casita por aquí Ok Puedo dar la tercera nota que está aquí cerca De hecho Lo extraño es que A ver Control, o sea, ahí está, la sensibilidad. Estaba muy lenta, güey. Sí, nuevamente estaba relenta la sensibilidad. Ahí está. Ahí está. Qué diferencia. Yo pensé que ese sonido en un principio era el, el sonido de la Siren Head, pero no. No está la nota aquí Ok Claro que sí está gigante güey O sea Yo la regué aquí pri La primera vez Porque Porque ¿Por qué? ¿Por qué la regué? Tapila Fuck, fuck, fuck, fuck. ¿En serio? ¿En serio iniciando? que este que ya es el límite. mames güey. Ahí viene, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, corre, corre, corre, corre. O sé sea que, sé que el güey no va a agarrar. Ahí está, ahí sigue, sigue detrás de mí, el hijo. De su, de su mamá. Sé que se encuentra ahí atrás Y sé que sabe que estoy aquí Así que enfrente ahí se queda parado sabe que estoy aquí Está, mira. Está esperando a que me acerque el carro, güey. Mierda. O sea, si el condenado se va a seguir mi carro, hoy no me va a dejar ni siquiera poner las piezas. ¿Cuántas piezas son, güey? Fuck Qué miedo Vamos por toda la carretera Ok, agarra la de... No me ha visto No me ha visto Ahí estaba enfrente, güey Ah, me agarro. Ay, no. Bueno, menos agarre dos. You came blind, strange head, but I was late. It had spooked you. You tried to run away, but caught you too quickly. It grabbed you with force and gruesomely morded you. You are dead. Okay, creo que esta vez dejaré el video hasta ahorita porque tengo mucho medito. Así que, nos veremos en una próxima De más juegos de terror Bueno Tengo miedo Creo que Creo que tendré miedo Sí, tendré mucho miedo Respira todo mundo, respira Ah, sí uh -huh. Ok Creo que ya no tendré pesadillas.